¿Qué tal amigos? En la clase de hoy vamos a hablar acerca de la pregunta ¿Cómo estás? Yo estoy y tenemos las diferentes respuestas. En inglés diríamos How are you? I am. Y vamos a ver cuáles son esas equivalencias que tenemos tanto en inglés como en español. Comenzamos con ¿Cómo estás? Bien o yo estoy bien. That means ok. ¿Cómo estás? Bien. O yo estoy bien. Equivale al fine. ¿Cómo estás? Bien. O yo estoy bien. Equivale al good. I'm good. ¿Cómo estás? Bien. O yo estoy bien. Que equivale al well. Esta respuesta, bien, es bastante común y se usa con mucha frecuencia en español. Vemos que en inglés tiene varias equivalencias. Continuamos. ¿Cómo estás? Nada mal. O yo estoy nada mal. ¿Cómo estás? Muy bien. O yo estoy muy bien. ¿Cómo estás? Súper bien. O yo estoy súper bien. ¿Cómo estás? Muy bien. O yo estoy muy bien. Este muy bien se utiliza bastante en español. ¿Cómo estás? Más o menos. Equivale al more or less. Yo estoy más o menos. También podríamos decir, ¿cómo estás? Más o menos. O yo estoy más o menos. Equivalente al so so. ¿Cómo estás? Más o menos. ¿Cómo estás? Mal. O yo estoy mal. ¿Cómo estás? muy mal o yo estoy muy mal bueno y llegamos nuevamente a la primera respuesta bien bueno amigo estas son las posibles respuestas digamos las más comunes para la pregunta cómo estás en español recuerda que este material lo puedes adquirir en la tienda virtual que tengo en teachers pay teachers aquí abajo en la caja de descripciones te dejo el enlace para que visite la tienda. Muchas gracias por ver esta presentación y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto amigos.